Los detalles del arresto de José Miguel Batista fueron ofrecidos por la vocera Xiomara Arias del Comando Noreste de la Policía Nacional, con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Tenemos que miembros del DICAT se trasladaron el día de ayer a la ciudad de Higüey, donde fue apresado José Miguel Batista Hernández, residente en la ciudad de Bonao, por el hecho de este tener...